Y a los movimientos sociales, ens donarà la Florencia Principal de eh, autora de diversos libros, programa de la I, Y no es más que un programa que está a las palabras tíos, sino que desde 6 de desde el Congreso de la 2018, o también al Flex de de Lleida la eh, se van a aprobar diferentes ponencias para aprobar el sindicalismo y las de la del sindicalismo a las personas migrantes, a las personas que no tienen papeles y que, I, mm, veiem que ens està apostant, no tienen contacto. Y veíamos que se está apostando sobre el papel y en estas ponencias es pues, si muy fácil aprobarlas y es fácil escribirlas, pero después aplicarlas a la realidad del sindicalismo. Y la sociedad de las cosas es por eso, en pluralidad, que esta podría ser hoy, esta charla. Diré que en este chat, a Monsayet, si a la que es el que se que es el que que es que un libro que es el sindicalismo enfocado a personas sin contacto sin Santa Pesca, que es la Secretaría de Acción Social, y que también la otra línea va la publicar aquí contra la precariedad de para si lo deseo, en vuestros locos o sindicatos. Y, y también que hemos puesto en marcha unas permanencias especiales para personas migradas, ¿no? que son el primer dilluns de, de cada mes, que, que nos está costando poder asumir toda la feina que nos arriba, con la red jurídica con los cursos de Castellà que también en el y en sindicalismo, etc. Y desde aquí, pues animarlos a esta nueva de esta charada y después, si voy aplicar los conceptos de la realidad sindicalista de hoy día, pues ven que hablar a mí, a una serie de acción social ¿no, de Corrasponen o Cataluña y tirando a barra. Presento una amiga a la Florencia, las palabras que yo sé de una hora y media, después de la amiga de Paldavar, como ya dije, participa en la anti antirracista. Ella ha publicado un libro que es descentralizar la mirada para ampliar la visión, para pues la mirada que tiene la sala de, de, de, de, de, de cómo mirar los movimientos sociales, el sindicalismo, con los diversos que hay, el feminismo, desde eh, una perspectiva de colonial y antirracista, no? también una forma de reconocer, de otra la nuestra inquietud y el nuestro racismo intrínseco, incluso de involuntario, pero que también tenemos eh, todos nosotros y que vamos a veces, costa reconocer y el red bull de esto, la universidad de Barcelona trabaja y, y, y, y estudia todos estos comportamientos ella es una compañera da un feminismo del un gran no y también del zapatismo que para mí es todo un honor eh, presentarlos bueno eh, primero gracias por la invitación por la presentación eh, para mí bueno muy bien poder dedicar un rato a hablar sobre estos temas, también con gente que está organizada y que forma parte de alguna manera de distintos colectivos, ¿no? Que intentan transformar esta realidad que se ve tan terrible algunas veces, ¿no? Y para nosotras, bueno, para creo que para toda la gente, pues para la gente que está muy involucrada en el tema antirracista, esta semana ha sido terrible, ¿no? O sea, como muy, muy dolorosa por todo lo que ha pasado en Melilla, por el asesinato de de las 40 personas casi en la, en la valla, que es algo frecuente, ¿no? cotidiano, que lo vemos, pero esta sensación también de la impunidad ¿no? y también, sobre todo, la indiferencia de los colectivos, ¿no? de, de los colectivos, de la izquierda, de los movimientos sociales, en ese sentido. Y, bueno, alguna imagen que, te, que pensaba en representar esta, esta, esta, esta indiferencia que muchas veces pasa ¿no? de frente a los colectivos fue el Día del Orgullo, ¿no? Porque para nosotras también, para mucha gente que es disidente, que está dentro de las incidencias sexuales, que a cuatro días de la masacre haya habido una reivindicación, una fiesta, una, una, un orgullo de país, ¿no? Como, como señala esto, y que un total olvido de toda esa violencia estructural que se genera de determinados colectivos, es como nos preguntamos, yo personalmente me pregunto, pues... Eh, cómo llegamos hasta ahí no? cómo llegamos hasta el vaciamiento total de algunas reivindicaciones que fueron históricamente antirracistas, anticoloniales para que a cuatro días de una masacre terrible en una frontera eh, por todo el Estado por todo el Reino de España eh, haya esta reivindicación porque aquí en Barcelona también pasó lo mismo y todas las fiestas fueron iguales y, y pensar ¿no? cómo, cómo los conceptos, las luchas, muchas veces se olvidan de, ese, de esos orígenes, ¿no? La, la, el Día del Orgullo, como todas saben, también surge de una reivindicación de personas que eran racializadas, personas negras, personas trans, que estaban también denunciando de alguna manera el racismo eh, institucional, el racismo estructural que, que, que hay y que había en Estados Unidos en ese momento, y cómo llegamos, ¿no? De, de una reivindicación así a un momento... Como este, como hace dos días, una reivindicación de un orgullo de país, de un orgullo de país que hace cuatro días había destinado, había realizado una masacre de 40 personas en un territorio y que casi toda la gente, referente a los movimientos sociales, movimientos LGTB, también estaban subidas en esta ola de orgullo y de reivindicación. ¿no? Y para, para, para mí, este, este contraste, ¿no? esta, esta, esta violencia también que se reproduce, eh, representa bastante ¿no? como, como los colectivos eh, de alguna manera eh, continuamente eh, olvidan o blanquean las reivindicaciones sociales ¿no? blanquean esos, esas, esas estructuras, esos movimientos que surgieron para dar respuesta a algunas cuestiones y de repente se termina cambiando o asumiendo un discurso para que no cambie nada, ¿no? Y esto también es como nacionalista, ¿no? Porque ya lo podemos hablar después, en el sentido de decir, bueno, pues, nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestro país, este país que asesina a gente en la frontera porque tenemos aquí la diversidad sexual bastante presente. Una diversidad sexual que también es muy interesante cómo se expresa en esta, en esta imagen, que es blanca, ¿no? Evidentemente es blanca la diversidad sexual, ¿no? Y creo que esto y, o sea, como ilustra mucho la situación de también las, los abordajes, las perspectivas que se hace eh, o que se ha hecho hasta el momento sobre lo que entendemos por racismo. ¿no? Y que esta perspectiva moral, eh, social, que eh, en general se y que intenta como, o reflexiona un poco sobre las estructuras, ¿no? sobre cómo el racismo no es tanto una cuestión individual, si yo tengo actitudes racistas con una persona o no, sino eh, es una estructura, ¿no? es algo como mucho más complejo y la idea de hoy era abordarlo desde ahí, desde la estructura y no tanto de comportamiento o situaciones que cada una pueda tener con relación a otras personas. ¿no? Y, y eso... Es importante tenerlo en cuenta porque casi todo, yo diría que el 98% de las intervenciones que se hacen relacionadas con el racismo parten de una perspectiva que es social y que es moral, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, en el ámbito de la educación, yo ahora estoy trabajando bastante con el ámbito de la educación revisando intervenciones que se hacen y de la salud, son los ámbitos que este año me ha tocado trabajar más eh, las perspectivas que se hacen es como esta cuestión de, eh, bueno, vamos a abordar eh, los estereotipos que hay sobre determinadas personas o los rumores que hay sobre determinados colectivos para evitar situaciones de discriminación, ¿no? O sea, como que el abordaje que se hace casi siempre desde ahí es decir, bueno, evitemos que haya rumores sobre determinada comunidad para... Eh, evitar que haya luego discriminación, ¿no? Y esas perspectivas en el ámbito educativo son la mayoría la que existe, ¿no? Es decir, bueno, en el aula qué pasamos si un niño le dice a otro a otro niño a otra niña en eh, cuestiones racistas, ¿no? Eh, los planes de interculturalidad, todo esto tienen esta perspectiva y lo que ya como hace 12 años que se desarrolla esta perspectiva y vemos que al día de hoy sigue reproduciendo, ¿no? la escuela es uno de los ámbitos por excelencia de reproducción del racismo, ¿no? es decir, o sea, se toca una cuestión individual, subjetiva, inter interpersonal, pero no se ataca a, al corazón ¿no? de lo que constantemente está reproduciendo esa supremacía racial. ¿no? Eh, y con la sanidad pasa lo mismo, ¿no? un poco estos abordajes que se hacen, desde una perspectiva como bastante culturalista también, ¿no? Es decir, bueno, en determinadas culturas hacen esto y entonces ¿cómo entendemos esas distintas culturas, no? Pero en esos enfoques que son individuales por ejemplo, ahora la Unión Europea sacó un plan de acción durante 10 años antirracista, la Unión Europea ¿no? Que podríamos pensar es una contradicción en sí misma que la Unión Europea diga que va a tener un plan de antirracismo ¿no? Es decir, como pues, deje de existir ya... <risa> ya muchos de los problemas que, que generan ¿no? eh, dejarían de existir, de, de pero es estas aproximaciones que se hacen muchas veces de entender al racismo también como algo individual. ¿no? Por ejemplo, a nivel penal es así como se trata el racismo. ¿no? Se, se, se entiende decir, pues, si yo voy en el metro y me peleo con alguien y esa persona eh, me empieza a insultar y me dice cosas racistas, y yo voy y le denuncio, la policía me diría, pues eso no, y los jueces también, me dirían, eso no es racismo porque hay una discusión y te insultaron y pues no es porque para que exista eh, pena, delito, eh, de, tampoco hay un delito específico de racismo, pero para que se pueda considerar tiene que ser algo voluntario, dirigido. Yo tengo que estar parada en la calle mirando algo y viene alguien y me tiene que pegar por yo ser una sudaca. ¿No? O sea, como que la, la, la idea que siempre se tiene en general, como se han, se han hecho las aproximaciones al racismo, son desde una perspectiva intencional. ¿no? Entonces, por ejemplo, los planes que, que se hacen, las intervenciones a nivel de la administración, se hacen eso. Bueno, vamos a decirle a las niñas y a los niños que no sean, eh, no sean malos, no tengan intención de dañar a otra criatura, pero todo el currículo escolar, toda la estructura de la escuela fomenta y reproduce la supremacía de la ser blanca, ¿no? O sea, es como que estas intervenciones que se hacen, bueno, vamos a hacer como a lo concreto, pero toda la estructura sigue, de alguna manera, reproduciendo ese racismo, ¿no? Entonces, una cuestión que para mí me parecía importante, y también me habían, me habían dicho que no trate de ser muy densa teóricamente, entonces, si sí, en algún momento empieza a ser muy densa y no se entiende algo, yo también, o sea, me interrumpen y ya está, entiendo que llevan como un montón de charlas y que ya la cabeza debe estar. Pero eh, la idea es como un poco explicar cómo se entiende el racismo desde una perspectiva decolonial, ¿no? Y en ese sentido también es importante como pensar que las descripciones o las ideas que se hacen sobre, sobre los estudios, los análisis que se hacen sobre el tema del racismo, son análisis que parten de distintas perspectivas, o sea, no todos los análisis sobre racismo o las posturas antirracistas tienen una misma posición, ¿no? Es como el feminismo. Nosotras, ahora, cuando alguien dice, tú eres feminista, tenés que preguntarle un montón de cosas, ¿no? O sea, odias a las personas trans, no las odias, ¿qué te parecen? ¿Sos, ¿Estás en contra del trabajo sexual o no? ¿Sos abolicionista? O sea, hay un montón de cosas que no sabemos qué significa ya ser feminista, ¿no? Así, bueno, tal vez ahí en. No, todos estos es discursos transfobos que hay ahora, y que también responden a una tradición feminista, que no es nueva, no es que, para mi punto de vista, no es que hay alguien que no ha entendido bien el feminismo, no, hay feministas que históricamente han sido transincluyentes, que han sido eh, contrarias a los derechos de las trabajadoras de los. Y pues responden a una tradición determinada ¿no? Hay feministas que son racistas, abiertamente racistas Y que eso se remonta al sufragismo en Estados Unidos Cuando hubo una discusión y pues las feministas eh, sufragistas Reivindicaron la supremacía racial blanca para acceder al derecho a voto ¿no? O sea, como que son cuestiones que para mí son latentes en la, históricamente Y que no, no surge ahora en hay una perspectiva antirracista que es una perspectiva antirracista liberal, ¿no? Es decir, que, que de alguna manera lo que quiere hacer es, pues, eh, permitir o posibilitar que las personas que están excluidas por temas raciales, pues, puedan incorporarse al sistema y puedan ser, eh, tengan los mismos derechos que las mismas, que el resto de las personas, ¿no? Esa es la tradición de Estados Unidos, que es donde también... Hay una larga tradición de lucha antirracista, pues eso ha estado bastante, bastante presente, ¿no? O sea, estas distinciones. Pero yo creo que acá, en el debate del Estado español, del Reino de España, sí que muchas veces se tiende a confundir, ¿no? Se tiende, o se tiende a pensar que todo el mundo, porque se diga que es antirracista, eh, pi, eh, piensa lo mismo, ¿no? O sea, podemos estar en contra del racismo, pero los proyectos políticos que están atrás de esa, de esa perspectiva o la idea de, de una sociedad distinta imaginar ideal, pues varían bastante, ¿no? Entonces, una cosa que me parecería importante que, eh, señalar, ¿no? Es que yo hablo desde una perspectiva eh, decolonial, desde la decolonialidad, pero que hay un montón de aproximaciones que se pueden hacer sobre el tema del racismo. Por ejemplo, dentro del anarquismo también hubo autores, pensadores anarquistas negros que también hicieron, ¿no? De alguna manera, una crítica a la supremacía racial o al sesgo de blanquitud que había en los análisis y en los textos. Eh anarquistas, ¿no? Por ejemplo, el anarquismo, Hay una versión que ahora en, en Cataluña está bastante también presente, Helio eh, Garcés trabaja mucho ese tema, y yo se lo recomiendo si les interesa, que son capital, eh, como todo el tema del, del capitalismo negro, ¿no? Y toda la incorporación del análisis de los propios, los propios autores marxistas negros que habían analizado de alguna manera el sesgo racial que los planteamientos del marxismo tenían, ¿no? O sea, como que hay una variedad muy amplia de aproximaciones y yo la hago bastante situada desde una perspectiva feminista de colonial, ¿no? O de una perspectiva de colonial feminista, como quieran nombrarlo, pero que tenemos en cuenta esos dos esos dos ejes. Entonces, otra cuestión que me parecía importante señalar es este tema de que, bueno, ya les dije que esto también ¿no? Cuestionar esta idea, ya lo, también lo había dicho, de entender al racismo como un producto ideológico, ¿no? O sea, muchas aproximaciones que se hacen del racismo lo entienden como, un, como una idea, ¿no? Se piensa en la supremacía racial, se piensa en la, en la superioridad de un grupo sobre otro. Y a partir de ahí se monta un sistema, se monta una, fan, una manera de entender la realidad o de distribuir la riqueza, lo que sea, ¿no? Un, un, un sistema. Para nosotras el racismo, para mí, el racismo no solo tiene que ver con un producto ideológico, que sí podríamos entender lo que es una manera de pensar, pero también se surge de, un, de una materialidad y de una historia concreta. ¿Sí? O sea, como que no es algo que pensamos y por como pensamos, eh, actuamos de determinada manera, sino que muchas veces ese pensamiento, ¿no? por como podemos pensar el capitalismo, ¿no? ese pensamiento, esa manera de ser, esa subjetividad está condicionada por ese sistema que es eh, que constantemente... Eh, Genera una suprema jerarquiza a las personas. ¿no? Jerarquiza reconoce la humanidad de determinadas personas y pone en duda la humanidad de otras. ¿no? Esta, esta línea eh, del ser y del no ser que Fanon ha hablado y ha trabajado bastante en ese tema. ¿no? Y otra de las cuestiones que a mí me parecía importante traer aquí, y, y en este, en, también hoy, que, que casi todas están en un sindicato, ¿no? era como la cuestión de. Eh, de que los análisis también parten de la insuficiencia de la clase como eje de análisis, ¿no? como factor de análisis. O sea, esta, este lema que se dice pues, de aquí y de afuera, en la misma clase obrera, pues entendemos que es insuficiente para explicar ¿no? eh, la situación de muchas personas que ni siquiera están consideradas, son consideradas clase. En este, en este territorio porque pues ni siquiera tienen derecho a trabajar, ¿no? Ni siquiera pueden acceder a ese derecho, a esa, a esa posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces... Se parte la idea de decir, bueno, los análisis unidimensionales, los análisis unidimensionales que hace tanto el feminismo blanco, que hace eh, los movimientos anticapitalistas, son insuficientes para entender la complejidad del de modelo civilizatorio, dice la decolonialidad, en el que vivimos, ¿no? Porque entonces ahí surge como todo este debate que, bueno, que surgió primero, ¿no? Si fue el patriarcado, la clase, el racismo, ¿quién, quién generó a quién, no? Y ahí ¿eh? sí si, bueno, no, pues, no nos distraigamos, la lucha contra el capitalismo es lo que va a permitir que los otros sistemas de dominación caigan, ¿no? Bueno, esa, esas premisas que, se, que muchas veces están presentes en las asambleas, como cuando hablamos de tema del feminismo, cuando hablamos de muchas cosas... Eh, las perspectivas de colonial, perspectivas antirracistas vienen a cuestionar el análisis unidimensional de qué hacen los colectivos y que son unidimensionales porque están cargados de amplitud, ¿no? y en ese sentido el feminismo es, eh, yo me considero hasta, hoy, hasta ahora me sigo considerando feminista, por eso critico digo siempre feminismo porque como que me considero feminista creo que bueno puedo puedo criticar tranquilamente a, al lugar al que de momento pertenezco. Eh, entonces, el feminismo es donde más se pone en evidencia ¿no? esa, esa, esa, dimensión, ¿no? esa dimensión, esos análisis unidimensionales del género que están cargados de blanquitud porque las, son las experiencias de determinadas mujeres, mujeres en el sentido también de determinadas características que puedan tener esas mujeres, las que predominan. Los debates, ¿no? por ejemplo, los debates y la agenda política. ¿no? El otro día revisaba un, una, un programa que se va a aplicar. En, bueno, yo no sé si esto es. Bueno, no, revisaba un programa porque ahora, después me hicieron firmar una cosa de confidencialidad. y pensé, ya nunca más voy a poder usar cosas de lo que hace la administración, informaciones. Creo que sí, ¿no? Bueno, no. Sí, eh, miraba, eh, analiz, revisaba uno de estos que se hacen de la premisa de decir eh, las personas trans en Cataluña ¿no? Eh, no, no, afront, no enfrentan no tienen los mismos obstáculos que pueden vivir tener otras personas en otras partes del mundo ¿no? entonces hablaban de esto y hablaban de que también bueno y lo, lo intercruzaban con sistemas médicos y legales ¿no? Y se está intentando hacerlo mejor que en otros lados porque nosotros somos mejores que el resto entonces aquí en Cataluña todos lo hacemos mejores evidentemente y aparte de ese discurso, claro, ahí yo les revisaba y decía ¿qué persona trans en Cataluña es mejor? ¿cuál es esa persona? porque yo conozco muchísimas personas trans sin papeles racializadas y trabajadoras sexuales que pues yo no te podría decir que acá sea la palacia de ningún de ningún de ninguna persona. ¿no? Entonces, es ahí cuando estos análisis unidimensionales, de alguna manera, no solo que son sesgados, no solamente que no contribuyen a entender una problemática concreta, sino que tienden a reproducir racismo. Y ese es, el pro, ese es el segundo problema. En el sentido de esta idea subyacente, que por pues, ya no la colaron abajo, es bueno, en Cataluña a ver, estamos mejor que en otros lados porque... Históricamente lo hemos hecho mejor. ¿no? O sea, esto, este, esta, esta idea de supremacía, racial, de supremacía racial que también en Cataluña es bastante presente ¿no? en un montón, de, en un montón de, de discursos, tanto de institucionales como de los movimientos sociales. ¿no? Entonces, en este sentido, también es como decir, bueno, esta insuficiencia de los análisis de clase que solamente tengan en cuenta una perspectiva unidimensional. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotras veíamos, cuando yo lo veía, estos temas en América Latina, en Aviala, en Argentina esto también se ve como en el pasado, también ¿no? cuando hablábamos de, un, de que el racismo es una construcción histórica, lo, lo pensábamos, por ejemplo, en el tema del de, eh, derecho al trabajo, ¿no? ¿Quién es la clase, quién se configura como tra clase trabajadora? Eh, el Carlos Taigua, él tiene un libro sobre esto también, que es bastante interesante, que él plantea esta, esta recepción de los movimientos sociales, ¿no? Del anarquismo, por ejemplo, o de distintos movimientos sociales que van a, a la que van a América Latina, y que él, él dice, ¿no? De alguna manera, quien empieza a hacer clase en los países colonizados son la clase colonizadora. Sí, o sea, la, los colonos de clase, eso no dice Taibo, eso digo yo, eh, pero él es, tiene un texto, un libro que analiza también la recepción de, de las ideas anarquistas en distintas partes de, de, del mundo. Él dice en todas, yo creo que en debe ser 30 partes del mundo, no en todas. Eh, ese traspaso que hay de quién puede ser clase, es un traspaso que también lo hacen. Las personas que se van de aquí por determinado motivo, migran por cuestiones casi siempre económicas, ¿no? Y son clase allá, pero que la gente, los pueblos indígenas, nunca llegaron a ser clases. No fueron clases porque eran sujetos explotados totalmente, que eran como totalmente fuera. Era de, era, era, la, no, no, era, no podían ser clases porque no eran considerados humanos para ser trabajadores. ¿Sí? Entonces, hay, hay una cuestión en donde las perspectivas, los análisis que se hacen desde distintos sectores de la decolonialidad, dicen, pues este, este factor, este análisis de la clase no explica la realidad colonial que está no solo allá en los territorios colonizados, sino también en la metrópolis. ¿no? O sea, porque aquí también se reproduce. Si nosotras pensamos, por ejemplo con la situación del pueblo gitano también pasa lo mismo, ¿no? O sea, la, la pastora filigrana tiene un, un libro que a mí me parece bastante interesante que se llama Gitanos contra el Sistema Mundo, creo que se llama, y ella hace, hace un análisis de cómo uno de los ejes fundamentales de la persecución del pueblo gitano fue la incapacidad de controlarlos a través del sistema capitalista, ¿no? O sea, que las formas de vida que tenían era como que era imposible lograr que las personas vendieran su fuerza de trabajo. ¿No? Entonces, que esa resistencia a adoptar, a, a entrar dentro de, de, este, de este sistema era lo que uno de los tantos factores que generaron esa persecución. ¿no? Y si nosotros lo pensamos a nivel, a nivel histórico, estos procesos ¿no? de gestación de, de, de, de, de del de racismo estructural están, eh, están enmarcados, ¿no? la de colonial lo dice, bueno, piensa desde la colonización, ¿no? la colonización como un hecho histórico, material, que genera o da, da desarrollo a, este, a, este, a esta idea de la colonialidad, el poder, eh, que es así como lo describe la perspectiva de colonial.